Entonces, no se pidió autorización al CONISUR para ingresar al sur del Tipnis, ni al Polígono 7, ni al resto del territorio indígena de esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se atropella de esa manera? Y además se coordina con dirigentes inexistentes, porque no son dirigentes de ninguna de las tres subcentrales. Eso es lo claro. Han ido a Trinidad cita, a, a, a coordinar con quién, con qué subcentral, con ninguna, con ninguna, con personas que no son dirigentes.